Estamos a poco más de dos meses que se acabe el año y dentro de las tareas contables que uno tiene que hacer en la empresa hay varias cosas que hay que considerar y que no es buena idea, obviamente, estar esperando hasta el último día de diciembre, cuando ya no queda tiempo para hacer ciertas acciones, para preocuparse. Entonces, lo que vamos a conversar hoy día con Catalina tiene justamente que ver con eso. ¿Qué cosas me debería empezar a preocupar ahora que me afectan mi fin de año contable? Si te interesa este tema, quédate en este podcast. me acuerdo que la primera vez que llegó diciembre eh, yo fui donde el contador y le dije oye tengo todos estos problemas todas estas cosas y lo primero el contador me dijo fue bueno debiste haber venido hace tres meses atrás Por qué me explicó eso porque básicamente me dijo mira hay muchas acciones que se pueden tomar muchas cosas que se pueden revisar pero no el último día del año o sea ya el último día del año a pesar de que todavía el periodo no, no ha terminado básicamente la, no se puede hacer una planificación contable ya no, ya no puedes definir ciertas cosas eso se hace con tiempo entonces por eso ese podcast todavía te quedan dos meses Aprovecha este podcast. ¿Qué vamos a hacer con Catarina ahora? Eh, ella me va a ayudar esta vez. Eh, este podcast lo prepararon con eh, otra persona, con José. No sé, José estuvo en un live más, eh, una vez con nosotros. Y eh, vamos a cambiar esta vez la dinámica. Yo le voy a preguntar a ella, y que ella eh, fue la que preparó el tema. Y nos va a ir contando un poco justamente qué pasa en este caso. Eh, ya, mira, para partir primero que todo tenemos que definir lo que es el cierre contable. Eh, el cierre contable se realiza, eh, bueno, todos los años, periodo a periodo. Eh, por lo general a fin de año. ¿ya? Pero uno igual puede, puede preparar, o idealmente, tal como tú mencionaste en un momento, ideal preparar este cierre contable con meses de anticipación, al menos tres. Eh, el cierre contable es básicamente trasladar toda la información eh, contable, es decir, los movimientos contables que tuvo la empresa durante el año, a un balance eh, que se realiza en forma anual, eh, que es el balance de ocho columnas. Ahora, ese balance, la mayoría de la empresa lo hace de forma anual, pero uno puede llevarlo diario, si quiere. O sea, nosotros de hecho lo llevamos entre comillas casi diario porque tenemos todo actualizado. Pero ese, ese balance es cierto. Sí, Y aquí te viene haciendo preguntas que son medidas absurdas, pero no, sí. aguante que yo no tengo la formalidad de los conocimientos. Entonces... O sea, idealmente el balance que se haga a fin de año es para eh, Porque es el de cierre. Claro, mm. sí. Y es para definir eh, si vamos a tener pérdida o ganancia claro. y también para hacer una planificación para el próximo año. Eh, ahora, si yo quiero saber, por ejemplo, eh, la situación de la empresa antes de este balance, hay unos estados financieros. Eh, y bueno, con esos estados financieros, que lo podemos ver más adelante, eh, podemos de, eh, saber en relación a la empresa diferentes cosas antes que llegue fin de año. Claro, porque lo que le pasa mucho al final es que este cierre normalmente no lo hacen en diciembre, no lo sí. hacen en abril. Sí. Y en realidad no es que hagan el cierre, sino que esperan que el contador le haga el balance en abril y ellos se enteran como le fue el año anterior. Claro. O sea, se enteran mucho después. Sí. Aquí nosotros estamos diciendo, mira, esto tú ya lo puedes ir estimando dos meses antes que se acabe el año. Uh -huh. Estimando, porque igual quedan dos meses de trabajo, pero no ya sabemos más o menos cómo deberíamos terminar. Nosotros, sí. por ejemplo, ya deberíamos saber más o menos cómo deberíamos terminar el año. Es que para cómo saber estamos. cómo vamos a terminar el año eh, eh, está este proceso de mm. recabar la información, eh, entregársela al contador en forma oportuna para que él pueda crear este balance o pueda crear estos estados financieros para entregarle después la información al contribuyente y que sepan qué es lo, qué es lo que ocurrió durante la empresa durante el año y qué, cómo se pueden planificar a futuro. Yo creo que esa otra cosa también súper importante, o sea, entregarle las cosas al contador a tiempo. Sí. Si, si bien hoy día el contador tiene toda la factura digital, electrónica, y ya es mucho más fácil para él llevar ese registro, igual a veces hay movimientos que no son directamente contra una factura. Hay ciertos claro ciertos casos especiales, estos movimientos que requieren que el contador se entere, porque si el contador no se entera, no, no es adivino pasar que esas cosas están ahí. Es que por eso, una de las cosas que yo como contribuyente tengo que preocuparme de hacer eh, para que el contador pueda realizar eh, el balance o algún estado financiero en forma correcta es entregar los respaldos de los movimientos contables que hubieron durante el año. O sea, porque el contador tiene que comparar tanto lo que hay en papel como lo que yo les, la información que le estoy entregando. Y así, solamente así, eh, se va a poder realizar correctamente un, un balance un estado financiero. Entonces, este respaldo y estos datos son lo que hay que juntar o unir para que el contador pueda hacer el trabajo sí. para este cierre. Eso es lo que se necesita. Sí. Eh, eh, ¿Con eso el contador puede preparar esta información? Sí, con los respaldos que uno le va a entregar al contador puede preparar la, la información. En este caso, el balance para hacer el, el cierre trimestral. Yo, yo he visto varias veces balance, ¿eh? no, no, no entiendo todos los Todas las, todos los campos y todavía me mareo con algunas cosas. Me acuerdo que algunas me enseñaron cómo identificar si iba a pérdida o ganancia. Yo, yo, yo con, con eso ya como yo en la empresa me sentí pagado. O sea, más que eso no me preocupo. Pero sí hay muchas cuentas contablemente sí. en el balance. Entonces, me imagino que hay cuentas que son más relevantes para este cierre. O sea, uh -huh. si bien todas las cuentas son importantes, me imagino que algunas son más importantes echarle una mirada antes de que uh -huh. se acabe el año. Para hacer este cierre, ¿cuáles son esas cuentas que nos pueden decir eso? Ya mira, así como una cuenta en específico que yo te pueda decir eh, a las que sí hay que darle, <coughs> perdón, alguna cuenta en específico a la que sí hay que darle eh, mayor atención es por ejemplo a las cuentas de eh, servicios básicos. ¿Por qué? Porque el pago eh, se refleja al mes siguiente del consumo, ya entonces esas son las cuentas que eh, nosotros nos tenemos que preocupar de... Que idealmente queden dentro del periodo eh, que estamos cerrando y no se pase para el siguiente mes. Eh, las la otras cuentas que hay que dar la atención son las cuentas de deuda. O sea, las deudas que se, que se pueden saldar en, en este periodo, idealmente que queden saldadas en este periodo. Ahora, ¿por qué idealmente hacer esto? Eh, de asegurarnos de que quede en el periodo correcto y que no se pase para el mes siguiente. Eh, perdón, para el periodo siguiente. Eh, porque si yo dejo una cuenta de deuda, por ejemplo, en, en el periodo... Perdón, para el periodo futuro, la cuenta de pasivo me va a quedar muy alta. Y la idea, cuando se está haciendo el tema del balance, es que la cuenta de pasivo sea más baja que la de activo. Eh, entonces, por eso, idealmente, es que las cuentas queden saldadas en el periodo que tienen que quedar saldadas. Y esto en general pasa, o sea, generalmente pasa eh, con la de servicios básicos. Ahora, bueno, igual servicios básicos Depende obviamente del rubro Pero en el caso de nosotros, por ejemplo La cuenta de servicios básicos no es tan grande uh -huh. Pero pueden haber otras cuentas O sea, no sé podéis tener, A ver, por ejemplo Ahí uno empieza, entre comillas, a jugar Porque al final quiero salir con utilidad No quiero salir con utilidad Con más utilidad, con menos utilidad Porque no siempre es buena idea Bajar la utilidad al máximo A veces no podéis pagar todo porque no te conviene quedar sin utilidad. Claro, pero. A por veces queréis quedar que con utilidad. Pero, por ejemplo, hay cuentas en las que uno puede jugar, que es como lo que tú estás mencionando, que son por las cuentas de remuneración. Es que para allá iba, porque sí. esa cuenta puede jugar. ¿no? Sí. Porque el pago de remuneraciones, eh, Sergio, te tienes que tapar los oídos, estamos podcast. <risa> <risa> La cuenta de remuneración es una cuenta que al final tú puedes pagar el 30 o 31 de diciembre o pagarla el 2 de enero y no pasa nada. Sí. O sea, es, es, es legal, es válido, están los contratos, siempre he tenido un delta. Claro, y ahí yo me acuerdo que nosotros lo hemos hecho. O sea, nosotros hemos hecho ese juego de, chuta, me conviene pagar en diciembre este año o el otro, dependiendo si es o no es plata, si quiero utilizar o no quiero utilizar. O sea, si, si quiero dejar la empresa sin utilidad o con menos utilidad, pago en diciembre, pero si por algún motivo necesito utilidad, por, ya sea porque el socio necesita hacer un retiro o porque necesitas eh, juntar por alguna inversión y acumularlo, o lo que sea, puedes pagar al periodo siguiente. Entonces, claro... Yo antes era de la idea de, no, es que saltar todo las dos hay que pagar todo, pero a veces depende un poquito y uno podría querer jugar con alguna. O lo mismo los pagos proveedores, a veces, oye mira, en vez de, pagar, en vez de pagarte ahora en, en diciembre, te pago en enero. Y a veces incluso los proveedores también les sirve, o sea, que le postergue el pago, porque así no uh -huh. le entra en el periodo de él. Entonces ahí, es que por eso, eh, por eso hay que planificarlo Ese juego específico es un juego que tiene que realizar el contador. Y con Entonces, tiempo. Y con tiempo, por eso, porque si sabe qué cuenta van, eh, vienen o cuál es el estado de la empresa que viene, va a saber si, por ejemplo, la, la, la cuenta de remuneración, eh, cuando se va a hacer el cierre, la va a dejar en diciembre o la va a dejar en enero. Pero por, ya ese juego va a depender de. Por, pero por eso es que es importante que el contribuyente converse con su contador y lo sí. planifique y diga, oye, ¿cómo vamos a hacer el cierre del año para no llegar al 31 de diciembre y decir, chuta, pago o no pago y entre nerviosismo, pagaste y no había que pagar o no pagaste y no, había si que lo, pagar. Lo cierre algo que se tiene que planificar con tiempo. Y además que eso 30, es duro, eso. o sea, si tú pagaste el red o la transferencia de sueldo en enero, jodiste, no lo a incluir mm -hmm. en diciembre, claro. porque no pagaste en diciembre, lo pagaste sí. en enero. En enero, sí. O sea, a ver, Pero todo creo, este juego tiene que ver con eh, si dejo o no dejo utilidad, que al final es lo mismo que decir si tengo pérdida no ten, o, o no tengo pérdida. Entonces... ¿Cómo puedo ver eso? ¿Cómo puedo ver si voy a salir con pérdida o si voy a salir con ganancia? Ya, mira, lo primero que estábamos hablando era eh, preparar esto con anticipación. O sea, no, no podemos esperar saber si vamos a tener pérdida o ganancia si yo me estoy preocupando o ocupando de este tema los últimos días. O sea, ahí es súper difícil. Eh, ¿Por qué? ¿Por... O, sea, o sea, lo vas a saber igual, pero no vas a poder hacer nada. Eso. Ese Es el problema, porque sí. de, o sea, de, de, de saber si tú estás perdido o no, lo puedes saber hasta en abril, porque de uh -huh. hecho la mayoría saben en abril es cuando llega la sorpresa de ¿tiene que pagar impuestos o sí. tiene devolución? Pero la, la idea de saber antes es poder a, hacer algo. Hacer algo al respecto, y, claro. y, y poder ver si realmente quiero salir con esa ganancia o quiero salir con pérdida. Con pérdida. Ya, sí, mira, pero para eso, eh, claro, una cosa es el balance, que es lo último, pero previo están los estados, que era lo que estaba, te estaba comentando al principio. Entonces, eh, uno de los estados, por ejemplo, el estado de situación financiera. Este estado es muy similar al balance de ocho columnas, porque en ese estado yo básicamente lo que puedo ver es si voy a tener pérdida o ganancia. Entonces, en base, eh, si yo, yo como empresa quiero saber eh, si, mi, si mi empresa va a tener pérdida o ganancia, yo lo puedo ver por estos estados. Eh, los estados que me podrían ayudar a ver esto son tres. Ya mira, el, el, el primer estado es eh, el estado de situación financiera. El estado de situación financiera lo que me permite básicamente es eh, ver la distribución de los recursos de la empresa y las obligaciones, es decir, las deudas que tengo. Y entonces yo en el estado de situación financiera, yo lo que puedo identificar cuáles son las deudas, cuáles son los recursos que yo tengo en la empresa y distribuirlo. El, el segundo estado es el estado de resultado. Este no, nos permite eh, principalmente es los ingresos y los egresos de la empresa. Entonces, al saber yo cuál es cuáles ingresos tengo y cuáles ingresos tengo, yo ahí rápidamente voy a saber si tengo ganancia o tengo pérdida. Ese es como el, el, uno de los más comunes, antes del balance. Antes del balance. Y yo siempre me acuerdo que es como sí. si tú ves un trámite o algo y dicen, ya no, pero es que necesitamos ver su estado de resultados. Sí. Ahora, mejor si traes un balance, pero es como mínimo pide el, el, el, el estado de resultados. El balance es algo más detallado, es decir, en el balance se incluyen todas las cuentas que... Eh, intervinieron durante eh, los movimientos contables de la empresa. Claro, pero estos resultados al final son ingresos y egresos. Entonces ingreso tiene mucho y sentido. O sea, si alguien quiere ver, por ejemplo, parte un crédito que necesitáis, eh, tiene sentido que te pregunten eso. O, sea, o, o, o en otra institución que te necesiten ver cómo funciona la empresa. Claro, cómo no funciona. Cuánto rinde. O, la, eh, situación la, de la situación. La el... situación de plata. Sí. Ya, mira. Y el, el tercer estado es eh, el estado de flujo efectivo. El estado de flujo efectivo yo lo relaciono mucho como con una caja chica. Ya, un, el, el registro de una caja chica es básicamente registrar eh, la plata en efectivo que tengo y qué es lo que entró y qué es lo que salió de esa caja chica. Eh, el estado del flujo efectivo es básicamente lo mismo, es decir, registrar los ingresos y egresos, pero del dinero en efectivo de la empresa. Claro, que eso no, en, en los balances o en el estado de resultados no está porque ahí tú tienes, por ejemplo, lo que se facturó. Claro. Pero eso que se facturó puede que te lo paguen a 30 días más, o a 60, sí. o a 90, en algunos casos, sobre todo antes. Pero supongo que te paguen a 30. Claro, si, si facturaste algo el 15 de diciembre, vas a terminar el año con eso en tu estado, pero la plata no la vas a tener, la vas claro. a tener en, en, en, en enero en el fondo. Claro, y, y en cambio el flujo efectivo eso lo que sí te, te lo permite, muestra. claro, eso, eso sí te lo muestro, te va a mostrar el dinero en efectivo que hay. O sea, en lo empresa. que hay realmente. Sí, sí esos serían los tres... Eh, eh, L Informe, los, los tres informes, ¿sí? los, los informes financieros, que me permitirían ver si mi empresa está con pérdida o con ganancia previo al balance. Ya, pero ahí yo tendría que ver los... Eh, o sea, depende de cada rubro. Porque, por ejemplo, nosotros, en el caso nosotros, por, por cómo funcionamos, por cómo cobramos, cómo trabajamos, nosotros no hacemos venta crédito a 30 días. Uh -huh. Entonces, nosotros lo mejor el de flujo efectivo, no nos sirve. No, esto, estos estados son, eh, son opcionales. Claro. Y cada, eso, cada, eso. cada contribuyente tiene que decidir ¿Cuál es el estado eh, o cuál es el informe que va a implementar en su empresa para ver si va a tener pérdida o ganancia? No, no necesariamente. No necesariamente hay que implementar los tres. No, de hecho, no. yo me acuerdo de, yo, el que usaba muchas veces el de estado de resultado. Bueno, el de flujo efectivo no lo usaba nunca por lo mismo, o sea, mm. porque los pagos son eh, básicamente al contado. Sí. A ver, de, ahora, independientemente de dónde vengan estos tres eh, informes, me imagino que salen de los datos contables. Entonces, ¿Sí? ¿qué registros contables son los relevantes? Y más que eso, ¿qué consideraciones tengo que con esos registros para poder armar este cierre? Porque me imagino que también hay que tener cuidado con los registros, no hay llegar y decir, ya me, me pongo sumar y restar. O sea, sí. Hay cosas que no pueden pasar. De hecho, claro, cosas que no pueden pasar. Por ejemplo, caja. Caja no puede estar negativa. Ah, sí, es una, o sea, pelea. Es una pelea grande sí. que yo a veces tengo. <risas> sí, eh, entonces, eh, claro, una de las consideraciones que, que uno como contribuyente podría ayudar al contador a, a verificar y asegurarse que está pasando correctamente la información es eh, ciertas cuentas, que hay ciertas cuentas que tienen que estar siempre como activas, por ejemplo, o sea, perdón, con un saldo positivo, por ejemplo, la cuenta de caja, eh, esa, esa es una de las cosas, pero hay otras cuentas que pueden quedar como negativo, pero estas son cuentas especiales. Eh, por ejemplo, la de deudor incobrable o depreciación acumulada son cuentas que pueden quedar con, con, con, un, con un valor negativo. Ahora, ¿por qué? Estas, estas, cuentas, estas cuentas son especiales porque son complementarias de una cuenta de activo. Entonces, como son complementarias de, un, de una cuenta de activo, pueden quedar eh, con un saldo negativo. Otra consideración que, eh, que debo tener es... Eh, en el balance, por ejemplo, los saldos. O sea, la, la columna activo debe ser igual a la de pasivo más el patrimonio. O sea, esas, eh, es, esas columnas, ambas columnas, tienen que tener el, el mismo valor. O sea, desde el momento en el que hay una diferencia, es porque tenemos que retroceder y revisar las cuentas para ver qué es lo que no está cuadrando, no, ahora, dónde está la diferencia. Claro, ahora eso pasa mucho si es que tú haces ese, ese estado de resultado al final, los balances, no, no sé cuál va, eh, a mano. Porque si lo sacas los no. datos a partir de... Nosotros libres, te hacemos ese, eso, esos valores, yo obviamente siempre cuadra, porque la suma de esas columnas se saca de los datos que están en el mismo sistema. O sea, eh, eso eh, lo, que, lo, no, que no te cuadre sería porque hubo un error manual cuando ya contaría a mano. Los ejemplo. errores ocurren eh, usualmente, no? claro, sí, cuando uno está llevando este registro en forma manual, porque mm. si tengo la información en un sistema, yo voy a poder ver fácilmente en el sistema si es que hay alguna eh, diferencia algo y algo que raro. de hecho no debería haber diferencia, porque se supone que eh, se estas, cuentas, estas cuentas contables mes a mes tienen que cuadrar. Mm. Entonces desde el momento en el que en un mes no cuadra, es porque en ese mes en específico hay algo raro y hay que revisar. Ahora, o sea, yo por ejemplo nunca vi, o sea, un descuadre no voy a ver el librete porque en el fondo las sumas salen de los mismos datos que están, pero sí, a veces lo que puede pasar, que también esas cosas, yo al menos eh, aprendí a encontrar en algún momento rápido, eh, cosas mal clasificadas, cuentas que se colocaban donde no correspondían, que esos errores sí podrían pasar y el sistema sí. no sabe. O sea, el sistema no sabe si la cuenta que colocaron es la correcta o no. Entonces, es que el sistema va a registrar la información que uno le dice que registra. Pero, por ejemplo, no sé, un ejemplo, si la, la, la cuenta caja la ponen en el debe y es una compra o una venta, o sea... Eso, hay, que, es, hay que estar atento. Claro, no, no hay que sí, por cualquier lado. Sí, sí, esas son las cosas que hay que revisar, porque el sistema tiene que entregar la información correcta, siempre y cuando uno esté ingresando correctamente la información. O sea, lo bueno, por lo menos, para lo que es compra y venta, en el caso de LibreT, esas se pueden automatizar esos asientos completos. Incluso, se, incluso desde hace un tiempo se pueden o sea, se puede automatizar hace muchos años, pero desde hace un tiempo hasta se pueden clasificar, dependiendo de, lo, de ciertos parámetros, y eso te, te facilita harto la pega de orden de los asientos contables y te da tiempo para que te dediques realmente a la... A los más delicados, el asiento de remuneración, el asiento de pago al de Fumo sí. algunos otros asientos manuales, pero el grueso por lo menos de, de, no, de los asientos de compra y venta nosotros lo hacemos todo automático. Sí, mira, por ejemplo, cuando, cuando llegué a, acá, a Sasco, <susurra> yo recuerdo que yo hacía esa clasificación de, de las compras y de las ventas y sí, te llevaba mucho tiempo. Y recién ahora, después de casi tres años, se automatizó. Casi me, tres años. Sí, y me demoré un fin de semana en hacerlo. <ríe> <ríe> Como todo. Entonces, eh, ahora el contador ya no tiene que dedicar, por ejemplo, un bloque de tres horas, por ejemplo, para clasificar lo que son compra y ventas, porque eso ya, ya está hecho en librete. Claro, sí, porque antes lo que se hacía era que se creaba el asiento, pero quedaba en una cuenta por clasificar. por clasific Ventas por clasificar o compras claro. por clasificar. Claro, en cambio ahora queda en la cuenta de... De ventas que corresponden. Sí. No, eso, eso fue bastante útil. ¿Algo más que haya que hacer respecto a los registros o en general eso? No, en general eso. La cuadratura entre las columnas de activo más, o sea, y pasivo más, pas, eh, pasivo más patrimonio y algunas cuentas que sí o sí tienen que quedar con un saldo positivo o hay algunas cuentas, excepciones, pero son cuenta, cuentas especiales como la de depreciación acumulada y la de deudor incobrable, por vale. ejemplo esa. ¿Alguna cosa adicional, algún consejo adicional que nos puedas dar a los contribuyentes de cosas que tienen que revisar antes del cierre, aparte de todo lo que hemos hablado ya? Ya mira, algo adicional a revisar, básicamente es lo que ya comentamos. Pero eh, lo que sí podría mencionar son los beneficios eh, tributarios que hay. ¿ya? Porque con estos beneficios muchas veces si logramos realizar una correcta planificación eh, podemos, podemos pagar menos impuestos cuando eh, una vez que esté hecho el balance. Pero esto se va a poder realizar solamente si entregamos correctamente los respaldos al contador, si tenemos la información eh, ordenada. Y bueno, en relación a, lo, a los beneficios tributarios eh, contables para, para los contribuyentes, eh, lo que se sugiere es que esos beneficios se revisen con... Eh, cada contador no, si sí, sí, no, no obvio, obvio. O, ahora cuando nosotros decimos para pagar menos impuestos suena como raro como que fuera magia en realidad no es magia si tú eres ordenado y te planificas que es el sí. objetivo de este podcast si tú eres ordenado y planificas tu fin de año puedes eventualmente lograr pagar menos pagar menos impuestos ahora ojo también que si pago menos impuestos este año probablemente paga más el próximo si al final esto es una cosa que se va compensando periodo a periodo sí lo mismo que hablábamos como a mitad de podcast, pero pero lo hablamos ahora. El mismo tema, o sea, la única forma de decidir, por ejemplo, si me conviene pagar remuneraciones en diciembre o en enero es realizando esta planificación. Eh, y eso también, por ejemplo, si yo decido pagarlo en diciembre o en enero va a significar si yo también pago más o menos impuestos. Y a veces sí conviene pagar más impuestos, sí. porque si sí conviene salir con utilidades, o sea, a nosotros nos pasó que esas necesitaba ver un crédito. Y ese crédito para demostrarle al banco, al banco había que llegar con utilidades, pues no claro. podía llegar sin utilidades. Entonces, claro, yo en mi mente de cabro chico, hace siete años atrás yo decía, no, la empresa tiene que salir cero, sin utilidades. No, ya aprendí que la empresa sí tiene que tener utilidades, y al final la empresa se creó para tener utilidades. Sí. Entonces, algo que corregí ya hace un par de años, y, y sí, o sea, depende de lo que uno quiera hacer. ahora es que yo, busque, yo no por eso su... nos damos algo en específico, porque va a depender de cada contribuyente, de cada situación de empresa. Y por eso es que se planifica. Claro. Porque, oye, yo el próximo año quiero hacer esto. Ah, entonces, si quieres hacer eso planifícate de esta forma para que tu año termine así para que logres hacer eso claro, sí. Sí, y, y es muy distinto si yo el próximo año lo que quiero hacer es pagar menos impuestos o quiero pedir un crédito en un banco uh -huh. son situaciones totalmente distin sí. distintas que se van a planificar de forma distinta sí eh, es que son, son cosas importantes o sea el, el pedir un préstamo por ejemplo eh, no es algo que yo lo decido hoy día uh -huh. eh, y voy el próximo mes lo pido al banco y me lo, me lo van no, a dar sí. a mi empresa o sea algo que yo tengo que planificar porque tengo que demostrar con, con respaldo de hecho al que este banco cierre. Que, que claro, que eres una persona fiable para, eh, para que te presten dinero. Vale, gracias. Ahora sí, muchas gracias. <risa> <risa> eh, bueno, ese fue el podcast de... Ya estamos finalizando octubre. Eh, recuerden que les quedan dos meses para revisar estas consideraciones. ahora lo mejor que pueden hacer, obviamente, siempre sentarse con, tu, con su contador. Explíquenle lo que ustedes quieren hacer y con eso contador los va a poder orientar para decirles si se puede y no, o no se puede y cómo tienen que hacerlo para terminar el año. ¿ya? Y como siempre, suscríbete al podcast, síguenos en YouTube, síguenos en Spotify y nos vemos en el siguiente podcast.